partir con nosotros en este subespacio construido igualdad. El Cuarto Congreso de Rehabilitación Basada en la Comunidad realizado en nuestro país aglutinó a grandes ponentes que nos comentaron sus experiencias. Esta semana queremos continuar compartiendo con ustedes los aprendizajes compartidos. Catalina, un gusto tenerte aquí. Bueno. Igualmente. Lo más importante es que te hayas sentido a gusto en este encuentro continental. Tú vienes Catalina nacida de Alemania. Vives en Nicaragua más de 28 años, si no me equivoco, oh, sí. y has aplicado el RBC ahí. Mi pregunta clave va a ser una que espero me la puedas ayudar, la inquietud que tengo. ¿Los países nórdicos aplican el RBC? No. Nosotros hemos realmente tenido esa discusión varias veces. Una vez fui invitada a una conferencia con parlamentarios en Alemania, donde exactamente discutimos esa temática, y la conclusión era que en Nicaragua, en ese caso, pues hablé de Nicaragua, éramos más avanzados que en Alemania en cuanto a los conceptos comunitarios, el trabajo solidario, la inclusión. Porque en Alemania persisten conceptos bastante tradicionales, médicos, muchas personas con discapacidad mm, viven en instituciones. Um, en, en los espacios de la comunidad no, no hay mucha apertura, aunque se lucha, obviamente, también firmaron la convención, ¿verdad? Y se lucha las organizaciones de, con, de personas con discapacidad bastante, pero es bastante duro ahí. ¿eh? O sea, es que, en el proceso que uno va viendo, realmente la construcción de comunidad va hacia los países que hablamos, Sudamérica, Centroamérica, sí. México, empezando desde México, pero principalmente consideraríamos que los países nórdicos tienen otro tipo de políticas más asistencialistas o otro tipo de políticas que no se tomen en cuenta la comunidad. Pues yo digo que no se puede tal vez decir de todos los países nórdicos, porque yo sé, por ejemplo, que en Finlandia uh -huh. o en Suecia existen otros sistemas que son mucho más abiertos. Ya. Pero tú me preguntaste de Alemania. En Alemania entonces, claro. Ahí los conceptos son bastante cementados, los alemanes son bastante bu bu burócratas, entonces para cambiar algo ahí es, es como difícil. Bastante difícil, no, eso lo, lo sabemos y lo vamos bien. Sí. Ahora, cuéntanos tu experiencia en Nicaragua. ¿Cómo has visto este proceso del EDBC ha influenciado en la familia nicaragüense? O sea, no sé en qué sector estás trabajando tú, principalmente en el área rural o en el área urbana, pero ¿cómo lo ves que ha aportado a esta sociedad...? para incluir a las personas con discapacidad. Tal vez para empezar decirte que yo no trabajo solamente Ajá. en Nicaragua, Ajá. yo trabajo como asesora regional para cbm entonces yo trabajo aquí en, en todos lados. Todo lado sí, perfecto, bueno. Pero sí, en Nicaragua hemos visto, pues desde que yo vine ahí, bastante cambio. ¿verdad? Al inicio las personas con discapacidad, sobre todo niñez, que yo, yo, yo trabajo bastante con niñez, mi tema es la educación, ha sido bastante escondido, ¿verdad? nos tocó al inicio de, de tocar puertas, a buscar las personas con discapacidad. Esos, esos conceptos se han bastante perdido, ¿no? tal vez todo completamente, pero bastante por, la, por el alto grado de organización en Nicaragua. Entonces, a través de la RBC, a través de las organizaciones de padres de familia, yeah. de personas con discapacidad se ha podido hecho, eh, hacer bastante abogacía, bastante cambios, ¿no? Entonces, yo creo que los paradigmas han cambiado, pero siempre tenemos muchas barreras, ¿no? Como aquí se explica bastante en la conferencia, por las personas con discapacidad donde se chocan, ¿verdad?, con las barreras y de la exclusión. ¿Por qué crees que el Estado no aporta mucho al proceso del EDBC? ¿O si los Estados en el comportamiento que tú has recorrido, ya que conoces continentalmente, has visto que sí hay Estados que garanticen la aplicación del EDBC o que apoyen o ayuden a impulsar el EDBC? Bueno, exactamente en Nicaragua, en Ecuador y también ahorita en Bolivia, es, estamos bastante avanzados. Así, mm. en, en Nicaragua se ha explicado que en la política de rehabilitación se ha... Incluido la RBC, el programa Todos con Vos, que está, se puede comparar con el no, no, me Manuel es, Espejo, espejo así es. aquí eh, eh, se ha capacitado en la RBC, nos, nos han preguntado capacitar todos los eh, elementos del Ministerio de Salud. Eh, tenemos con CBM, con el Ministerio de Salud de Nicaragua un programa en conjunto nacional sobre la RBC. Mm. Entonces, eh, hay bastantes acciones hacia la RBC. No se puede, tal vez, decir que hemos logrado completamente cambiar todo, pero sí pues, se puede ver que, que se hacen los cambios, ¿no? Entonces, sí, lógicamente, Nicaragua es un país bastante pobre, ¿no? Si lo ves en la escala internacional, ¿verdad? Está el segundo país más pobre de, del continente latinoamericano. Entonces, está... Es, es un poco difícil ¿verdad? El, la aplicación ¿verdad? de todas esas medidas, pero lo que se puede hacer a nivel de la comunidad creo que se, se avanza bastante. La oportunidad de la comunidad es tener una conexión también con los, con los conectados, con, digamos con las alcaldías principalmente para que en la práctica funcione. ¿no? Correcto, ellos han tenido también eh, eh, esa, esa, esa evaluación nacional en cuanto a los casos en crisis y se ayuda, ¿verdad? Se ayuda bastante a esas personas. Pero lo que sí hace falta, por ejemplo, es un programa de educación inclusiva que funciona bien en las escuelas, ¿no? Para poder... O sea, modelos educativos. Correcto, para poder realmente garantizar que una persona con discapacidad desde su nacimiento tenga las oportunidades completas, ¿verdad? Como igual a otras personas. Cuando tú vas recorriendo principalmente, ¿quiénes son los que más se benefician? ¿Los niños, los adolescentes, los padres? ¿Quiénes son los que más reciben, podríamos decir, el plus más fuerte para poder desarrollar esa plena inclusión? ¿En el programa? Sí. Ajá. Yo creo que se hace un, una, una gran énfasis, un gran enfoque, es, es, es la primera niñez, la temprana yeah. edad. Entonces en Nicaragua sí se ha logrado de enfatizar bastante fuertemente ese tema, igualmente por, el, por los diferentes ministerios que están involucrados, Ministerio de fa Salud, Ministerio de Familia, Ministerio de Educación. Se sí, hace un gran esfuerzo de, de realmente lograr que todos los niños a temprana edad logren a ingresar a sistemas de preescolares, que se hagan eh, este, estimulaciones tempranas a, a nivel de domicilio, eso creo que es una gran fortaleza. Mm. Y también eh, a nivel de los programas de... No sé si estuviste ayer que yo traje un joven con discapacidad mm -hmm. intelectual. Los grupos de autoayuda que, que culminan también en, en procesos laborales, de capacitación laboral y microempresas. Emprendimientos. Correcto. Mm -hmm. Eso ha sido también bastante fuerte. Y la evaluación, cuando tú logras... ¿Cómo logras evaluar el impacto que has logrado? Principalmente, ¿hay algún proceso específico que te permite evaluar el impacto? ¿O son instrumentos o necesariamente se comprueba ya en el territorio, en el campo, con el ciudadano? Pues lo que nosotros en CBM estamos capacitando, pues los programas que estamos acompañando para que usen procesos de, de um, autodiagnósticos, le llamamos mapeos, que son participativos donde se hace en conjunto con la persona con discapacidad y su familia un análisis de su situación y un plan, plan de acción para uh -huh. el año. Entonces eso, la meta realmente es que toda persona que, que esté atendida por el programa tenga un, un tal uh -huh. um, mapeo y eso también son los instrumentos de monitoreo porque se puede ver después al, al cabo del año o después se puede ver si se lograron esas medidas y también se puede hacer como un, un resumen verdad de todos los planes por ejemplo de una comunidad y se puede ver eh, monitorear dónde hay dónde está un problema grande en la comunidad, que no se logre, que no, por ejemplo digamos violencia intrafamiliar, ¿no? Algo que tal vez no, no, no depende completamente del tema de la discapacidad. Uh -huh. Pero la meta pues es un desarrollo inclusivo general, ¿no? Entonces se puede monitorear bastante bien con, con esos instrumentos. Yo tenía una idea, no sé si estoy equivocado, pero Cuba podría ser un ejemplo de tener una práctica y le debe ser mucho más asentado, aterrizado o no. Sí, es que te, está, tenemos, yo estoy acompañando un programa en Cuba, uh -huh. estoy visitando, es un programa co, del Consejo de Iglesias uh -huh. de Cuba. Ellos tienen un programa que se llama Pastoral de las Personas con Discapacidad, bien interesante, eh, un programa con adultos eh, con discapacidad uh -huh. y, y se se dirige bastante también a, a lo que es la inclusión social y laboral y funciona bastante bien, con mucho involucramiento también del gobierno y de, la, de las organizaciones de personas con discapacidad. Pero el, en Cuba la RBC es completamente diferente, ¿no? Es decir, qué? no se puede comparar porque tienen eh, pues buenos eh, sistemas de salud, yeah. tienen sistemas de rehabilitación que funcionan funciona con el médico de, de, de, de, de la familia y lo Sí, entonces funcionan bastante bien esos, todos estos ámbitos institucionales. Yeah. Donde se dirige más ahí ese proyecto es a los ámbitos sociales, ¿no? yeah. donde, okay. donde las mismas personas con discapacidad nos han contado que ellos sienten que necesitan más inclusión en, en la comunidad. Que, que han sido bien servidos por el sistema en cuanto a su salud, a su educación también. Claro. Pero falta, pues, la inclusión pues, a, la, a la vida diaria. A la vida diaria. Uh -huh. un gusto haberte tenido aquí en Ecuador y en Quito. Y gracias por, por todos los aportes que nos has dado. Muchas gracias por, por la invitación. Un gusto. Bueno. Gracias. que gusto tenerte aquí en el Ecuador bueno, tú eres representante de la OMS en rehabilitación y discapacidad ¿cuáles son los compromisos que tienen ustedes como OMS en el ámbito del EDBC? ¿qué es lo que interviene directamente la OMS? ¿nos puedes contar? ya que hemos tenido unas entrevistas con diferentes amigos que hacen sus intervenciones en territorio como en Nicaragua en Colombia, en México ¿Qué es lo que hace la OMS en esta práctica? Um, a ver, la OMS, bueno, la, la rehabilitación basada en la comunidad se originó a partir del trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Uh, uh, bueno, fue con cuando, um, se, es, a ver, cuando uh, se originó el alma ATA, ...en que se los servicios de rehabilitación se llevaban a la comunidad... ...fue cuando se empezó a hablar de rehabilitación basada en la comunidad... ...desde el punto de vista de los servicios de rehabilitación... ...más servicios de rehabilitación como servicios de mm -hmm. salud en la comunidad hemos visto que ha habido una transición en la forma de percibir, por supuesto, la discapacidad y también una transición en el entendimiento de la discapacidad desde una perspectiva mucho más biopsicosocial. Entonces, ese, esa transformación también se ha visto reflejada en el pensamiento de la Organización Mundial de la Salud, donde cada vez más uh, se habló de uh, rehabilitación basada en la comunidad, como una estrategia de desarrollo inclusivo para personas con discapacidad. O sea, en la práctica tú nos estás diciendo que al observar una atención es una, es una estrategia que permite que los ciudadanos sean copartícipes de un proceso de construcción, una rehabilitación en el enfoque, digamos, no en el enfoque, en su territorio propiamente, que puede ser la ciudad. La comunidad rural. o el área rural, ¿no es cierto? Exactamente. Pero cuando nosotros tenemos en este foco, la Organización Mundial de la Salud tiene un enfoque también médico, ¿no es uh -huh. cierto? Uh -huh. Tiene un enfoque de rehabilitación eh, justamente uh -huh. con infraestructuras mucho más, sí. podríamos decir, potencialmente uh -huh. eh, hospitalarias muchas veces sí. o instalaciones. Sí. Sí. ¿Cuál es el enfoque que va viendo y cuál sería la acción que permitiría que la OMS también intervenga en el área donde no tenemos infraestructura y que también promueva este tipo de rehabilitación con la comunidad. Sí. A ver, lo que estamos ha intentando hacer desde la Organización Mundial de la Salud es el separar rehabilitación como servicios de salud uh -huh. a, como parte de... Um, de o, o, y, bueno, y bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y del Sistema de Salud, y la inclusión de personas con discapacidad, donde ya la condición de salud que, está, que originó probablemente la, la discapacidad ya pasa en un segundo plano, donde ya las estructuras ambientales es lo que... Y la, y el, y el ambiente donde las personas li, uh, viven es donde juega un papel fundamental en la inclusión. Entonces estamos intentando separar estos dos conceptos, de rehabilitación y de inclusión. Ya tendemos incluso a hablar más que de rehabilitación basada en la comunidad, de inclusión basada en la comunidad. Por supuesto, la Organización Mundial de la Salud está haciendo ahora, y en los últimos años se, se ha intensificado este Um, trabajo en la rehabilitación como servicios de salud uh -huh. dentro de los sistemas de salud y lo que, el, lo que hacemos trabajando con los países es fortalecer el sistema de salud para poder dar servicios de rehabilitación para todos los que lo necesiten. En el continuo de atención, desde la fase aguda, la fase posaguda y en el, y en el, el, el, el periodo... o sea uh -huh. y, Pasa aguda, posaguda y del periodo longitudinal me cuesta hablar castellano. ¿eh? Y en todos los niveles de atención a nivel primario, a nivel secundario, a nivel terciario y también proporcionados en la comunidad, cuando los servicios de rehabilitación van a la comunidad. O sea, estamos también en un periodo de transición en ese sentido. ¿Este periodo les ha permitido tener una mejor atención efectiva uh -huh. hacia la rehabilitación de las personas con discapacidad? Eso es lo que estamos uh, lo que estamos promoviendo, lo que estamos uh -huh. promoviendo, como he dicho, a partir de... O sea, compromiso, familia, uh -huh. persona con discapacidad, entorno, sociedad... Uh -huh. Eso sería es desde el punto de vista de la inclusión basada en la comunidad. En comunidad. Sí. Pero hay una cosa interesante, ¿por qué los países desarrollados no tienen una práctica del RBC? No todos, por supuesto, pero sí. en su gran mayoría. Porque se vio, y eso es una de las evoluciones también, en un principio se desarrolló desde el punto de vista del, uh, de una perspectiva del desarrollo. Por eso se dice que es una estrategia de desarrollo inclusivo en la comunidad. Ahora se está cambiando también la perspectiva. Cada vez más nosotros recibimos... ...a peticiones de países uh, de niveles altos de desarrollo, como por ejemplo países como Noruega... ...que vienen y dicen, nos gustaría tener una estrategia de inclusión de personas con discapacidad sí, en la sí. comunidad. Yo creo que por eso también es importante el desprenderlo de la, del, del contexto de desarrollo, donde... Siempre que hay que promover la inclusión, independientemente del grado del desarrollo del país o del grado de desarrollo del. Uh, de, Pero del ¿quién sector. asumiría estas competencias del EDBC en los países? Es que ese, ese es uno de los puntos fundamentales que también la Organización Mundial de la Salud es, es, va, va a hacer varias propuestas. Lo que se ve muy claramente, y lo puedo poner en el contexto también del Congreso aquí, hay hay, hay programas de rehabilitación o de inclusión basada en la comunidad que des, se desarrollan desde salud, desde rehabilitación originada en salud. Personas pasan por un proceso de rehabilitación mm. en el que, a medida que la rehabilitación se va necesitando menos, la inclusión va, va, o la necesidad de inclusión va aumentando. Entonces, mm. tenemos ejemplos como, como, por ejemplo, en Chile, donde se ha desarrollado a partir de, de, de salud y de los servicios de rehabilitación en salud. En otros países que también se ve uh, muy claramente aquí en el ejemplo en el Congreso, surgen de los consejos comunales, por ejemplo, los consejos comunales de, perso de, de, de, de derechos humanos, yeah. que es uno de los, de los modelos también que se, están, que se ve muy claramente aquí en Ecuador, donde es esta combinación de sociedad civil con los consejos comunales... Derechos, de protección de derechos. Es, exactamente. Uh -huh. ¿Cómo se dice? Consejos, consejos cantonales de protección de, protección de, derechos. de derechos. Donde es la, ahí es la responsabilidad a nivel administrativo de de los consejos cantonales de promoción de derechos en colaboración que los se implemente y entonces la, la, la estrategia se implementa en colaboración con la sociedad civil. ¿Tú crees que la sociedad es la parte vital de este proceso? La sociedad. ¿En qué sociedad? Sí. Hablemos sociedad sí. civil asociativa sociedad. o sociedad civil en general. Sí sí es es definitiva definitivamente es la inclusión, yo, yo diría que la rehabilitación como servicios de salud es responsabilidad del de, uh, sistema de salud y del Ministerio de Salud, debería ser. Uh -huh. Y la inclusión es una responsabilidad social donde todos los distintos actores de la ciudad juegan un papel. ¿Cuál es tu perspectiva ya de este Congreso? ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Qué piensas tú que podría salir de aquí de interesante? A ver, para, para mí uh, este congreso mm, me ha parecido, o me está pareciendo fascinante. Creo que el nivel de pensamiento y de desarrollo en los conceptos aquí en América Latina es increíble. Es realmente, he estado pensando ayer y hoy, es una pena que todas estas experiencias que se están mostrando aquí, luego a nivel internacional no se presenten de forma más a menudo, porque realmente el nivel de profundidad y de pensamiento es, es extremadamente bueno. Creo que lo que puede salir de este Congreso, desde el, punto de vista, desde el punto de vista de la OMS, es modelos de cómo planear la gobernanza y el liderazgo, de inclusión basada en la uh -huh. comunidad que nosotros como organización los vamos a utilizar en la revisión que queremos hacer de las directrices de rehabilitación basada en la comunidad que probablemente ya vaya, vayamos a, nom a llamar directrices en inclusión basada en la comunidad que nos gustaría um, el, o sea, el, el, el publicarlas para el próximo congreso mundial que en lugar de llamarse probablemente Ah, rehabilitación uh -huh. basada en la comunidad se llamará congreso mundial en inclusión basada en la comunidad O sea, habría una transformación que permitiría un crecimiento uh -huh. y un desarrollo para que sea una política de estado implementado sí. con sí. salud pública sí. y con los ministerios que estén en el ámbito de competencias de la discapacidad sí. Sí. y eso y, y lo que sale de este, de este congreso son ejemplos muy buenos de cómo se puede implementar de una forma sostenible Esperemos que estos resultados sean los perfectos y los que nos encajen sí, para siempre. Sí. No sé si quieres tú aportarnos algo más de la OMS en estos avances, sobre estos procesos, además de lo que nos has dicho. Si tendrías alguna otra, podríamos decir otro ámbito que te gustaría abordar dentro del EDBC, que creo que a veces se puede quedar por afuera y no nos damos cuenta. Um, a mí lo que, o sea, una de las cosas que me es muy importante desde el punto de vista de, de la Organización Mundial de la Salud es la perspectiva que se tiene de la discapacidad todavía. Tenemos a pensar mucho en los distintos tipos de discapacidad. Uh -huh. Desde la Organización Mundial de la Salud tendemos a, a, a hablar a, y conceptualizar la discapacidad de una forma mucho más universal, donde vemos la discapacidad un continuo, donde todos los seres humanos... Están desde niveles bajos a niveles altos, y, y, y no solo es la discapacidad de los distintos tipos, sino que la discapacidad, o sea, en el momento que uno envejece, también uno se mueve naturalmente hacia los niveles uh -huh. más altos de discapacidad. Es una visión mucho más universal y mucho más inclusiva. Parece que cuando hablamos siempre de los tipos de discapacidad, hablamos de ellos y nosotros, nosotros de una forma de los diferenciamos. Y yo creo que la RBC debería en algún momento, y eso será alguno de los, de los, de los ah, con el tiempo se dará donde se hable de una forma más universal e inclusiva de la, de la discapacidad, donde, sí, todas las personas que tengan limita, limitaciones de funcionamiento... <risa> pues eso son, eso pues, es, pues, es bueno para debatirlo, pero sí es bastante sí. difícil, principalmente en nuestra región, ¿no? Pero que esperamos que poco a poco sí, se vaya a hacer el, el grado de, como he dicho, de reflexión, sí. de pensamiento de, de, la, de la región da cabida para ello, no me cabe duda. Un gusto haberte tenido sí, aquí en el Ecuador y que vuelvas muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Y es momento de dar la bienvenida a nuestros instructores de lengua de señas, quienes vienen con nuevos importantes términos para compartir con nosotros. ¡Hola! Mi nombre es Carlos. Esta es mi seña. Hoy aprenderemos cuatro nuevas palabras. Primera, vivienda. Segunda, plan casa para todos. Tercera, accesibilidad. Cuarta, normas. Primera, vivienda. Segunda, Plan Casa para Todos Tercera Accesibilidad Cuarta Normas Les agradecemos por habernos acompañado en Construyendo Igualdad. No se olviden de enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico construyendoigualdad2017.com Los esperamos la próxima semana con nuevos temas de su interés.